Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, solo pienso en trabajar uh. Quiero money, quiero cash uh. 420, quiero hash uh. Salgo a Sony, vivo high uh. Sigo fresco como asai Volo uh. Tommy coco dry uh. Pienso en eso que vendrá uh. Hater sobre animal life uh. Ciego mudo por el barrio, todos sueñan como Pablo. Puta no estamos en blanco, los pibes no tienen horarios, solo salen a hacer cash. Bajo limpio pa' la mama Loto, droga ropa y más. Loto, droga ropa y más. Ribeteado por Stoner, patinando como Tony. Ella es dulce como Honey, me habla solo quiere rolling. Yo no puedo hacer nada, mueve el culo es mi Nash. Usa Dida a combinar, yo clásico como Nash. Viene pa' mí, tengo del verde si sí tengo mi team. Vivo la vida que quiere mi team. Salgo a la esquina muy limpia, su so clean. Negro, ella siempre está para mí. No me conocen ni hablan de mí. La vida fácil, no hables de mí. No te conozco ni vos, puta, mí. Yeah, yeah, yeah, that way. Uh. Como cuapos de Versace. Uh. Negro, no hay quien me calle. Yo no soy calle, conozco la calle. Rápido, sobre. Que me pase, uh. rapeo sobre lo que hacen. Tengo la pasta, me falta la pal de tu clase. Bitch, yo le pego a la base. Muevo mi mierda para poder sonar en algo más que sea mi grupo. Siento cabezas en noches oscuras donde me consumo con humo. Uh. Veo y calculo cómo poder salir del guero, me echándome uno. Uh. noto de rosas, estoy a pleno vuelo y me quieren abajo algunos. Uh. ¿Dónde está vos? Sé dónde estoy La diferencia destaca al mejor Uso mi voz, no para vos Solo y pa' perras y para el millón Como la Bow, clásico home Visto elegante solo por los sport Mami soy vos o tal vez soy yo Pero me gusta que te gusta vos